En esta segunda parte del manejo del gestor bibliográfico Redbox, queremos eh, explicar cómo desde Word, desde nuestro procesador de texto, podríamos manejar todas las referencias bibliográficas, las citaciones, y para ello lo que tenemos que hacer es instalar un complemento que se encuentra aquí en herramientas, la opción herramientas. Es un fluxito que se llama Site, ¿cierto? Esta descarga e de instalación está para la versión de 32 bits de Office. Pero acá en, estas otra, en esta opción de otras versiones de Windows y Mac, encontramos para también 64 bits, ¿listo? ¿Qué pasa si yo no sé mi procesador de cuántos bits es? Si yo intento instalar de 32, descargar instalar para 32 bits, y mi office es de 64, me va a aparecer un mensajito que me dice, instale el de 64, ok? o al contrario, si voy a instalar el de 64 bits, y mi procesador es de 32, igualmente también me va a salir el mensajito, instale el de 32, ok? entonces simplemente es escoger acá el, el, la descarga, dar clic en descargar e instalar, ahí se empieza a descargar el fluxito, el complemento, ¿cierto? Una vez se descargue completamente, damos clic sobre él para iniciar la instalación. Acá le damos clic en instalar, ¿cierto? Se inicia la instalación. Dejamos que avance la instalación hasta que me llegue el mensajito que ya que finalizó la instalación, ¿no? acá next para continuar y así sucesivamente, acá en mi caso yo ya lo instalé en mi equipo, entonces no necesito volverlo a instalar, cierto. esta indicación es para que el usuario nuevo aprenda a descargar el flux o el complemento y así mismo lo pueda usar, yo en este momento pues ya lo voy a cancelar porque pues, no, no voy a continuar ok. Una vez terminado de instalar el pluxito, hay que reiniciar el equipo, ¿cierto? Cuando, cuando reiniciemos el equipo, vamos a Word, a nuestro procesador de texto Word y nos vamos a dar cuenta que ya aparece ahí esta opción, Redford o Redford, ¿cierto? Si no han iniciado sesión en Redford, nos va, nos va a indicar iniciar sesión, que es dar el usuario y la contraseña que creamos en el módulo 1 para poder trabajar directamente eh, Redford desde Word ¿cómo y de qué forma? ¿listo? acá yo tengo yo ya inicié sesión, por lo que pues tuve que descargar el, el complemento, entonces este ya había iniciado sesión en Redford entonces no es necesario que ahorita que ingrese a Word, volverlo a iniciar digamos, si yo estoy trabajando un documento mi trabajo de investigación o lo que sea, y acá necesito, por ejemplo, citar, agregar una citación acá. Simplemente doy clic aquí en Redforks, ¿cierto? Y doy acá clic en citar, e insertar citación, insertar nueve. Esto automáticamente me muestra todas las carpetitas que yo haya creado en RedForks con las referencias bibliográficas que yo pues haya agregado para mi trabajo simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar la citación que quiero agregar en el documento que estoy trabajando reviso acá cuáles son selecciono la que deseo agregar por ejemplo esta cualquiera ok aquí ya me está quedando agregada la citación ¿cierto? puedo continuar mi trabajo de pronto más adelante estoy parafraseando o algo en mi trabajo y necesito agregar nuevamente una citación. Hago el mismo procedimiento. read forks, Insertar citación. Insertar, insertar nuevo. Selecciono mi carpeta donde tengo la citación. ¿Cierto? Mira, aquí yo tengo varias. Su Supongamos que voy a hacer agregar esta citación. Ok. ¿Listo? Ahí, como yo tengo acá configurado en mi procesador que sea APA séptima edición, automáticamente ya se me están organizando las citaciones en la norma APA séptima edición. Pero aquí mismo podríamos seleccionar otro estilo, Harvard, Chicago, en fin, cualquiera de los estilos que se trabajan, ¿ok? Listo. Y así sucesivamente con el resto de documento donde necesite agregar citaciones. Y lo hermoso de esta herramienta es que al final, cuando ya terminemos nuestro trabajo y yo quiera agregar la bibliografía o las referencias bibliográficas, estas son citaciones, y eh, como bien lo dice en la norma séptima edición, no se debe agregar refer eh, referencias bibliográficas si no se ha citado. O sea, todo lo que esté citado debe estar en las referencias bibliográficas. ¿okay? Entonces Redford nos hace ese trabajito y es, mira... Yo agregué acá dos citaciones. Al final quiero agregar las referencias bibliográficas que hago. Me voy a Reform, eh, Perdón, me voy, sí, me voy a referencias, bibliografías, opciones, insertar bibliografía. Mira que automáticamente ya el programa me tiene organizadas las referencias que utiliza en mi trabajo y ordenadas de acuerdo a la norma, ¿ok? Eh, fácil, práctico, sencillo, cierto, cualquier cosita, eh, con muchísimo gusto desde la red de bibliotecas, estamos atentos a apoyar sus dudas, e inquietudes, bueno, nos vemos en la próxima, gracias.